¿Por qué el soldado está atado al aparato explosivo? Por eso, por Sid. Uh, es muy peludo. No, no, no, no. Ese es Scott, tonto. Ese es Sid. ¿Ese niño feliz? No es un niño feliz. Tortura juguetes. Por diversión. Tenemos que hacer algo. Rápido. Está encendiendo. Es muy peligroso. ¡Lo está encendiendo! ¡Lo encendió! ¡Al suelo! ¡Cuidado! Pude detenerlo. Vos, ¡Ja! me hubiera gustado verte intentarlo.